Bueno, si os parece, vamos a dar comienzo. ¿Eh? Ya hemos esperado los cinco minutos de, de rigor de cortesía. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias a, a, por asistir a este evento. Mi nombre es Oscar Cobos, de la empresa Lecop Y antes que nada, eh, comentaros algunos detallitos de operativa. La sesión la vamos a grabar, de manera que eh, pues mañana o lunes os enviaremos un link eh, para que podáis compartir o volver a visionar eh, la presentación. Eh, y de, de serie tenéis desactivado eh, los micrófonos y las cámaras, todo el mundo, ¿vale? Por hacerlo un poco más, más operativo. Eh, podéis utilizar el chat en cualquier momento para a, hacer aportaciones o consultas y al final pues se las retransmitiremos a, a nuestro orador principal que es José. Eh, y si al final de la sesión también alguien quiere hacer alguna contribución o alguna consulta con micrófono, pues le, que levante la manita de participar y le, le habilitamos el micrófono y sin ningún problema, ¿vale? Os dando entrada a alguna gente que está por aquí esperando todavía. Vale. Eh, bueno, eh, de lo que se trata hoy es de dar a, cono a conocer una solución que ha desarrollado Smart PM. Específicamente para formación pero basada en su experiencia en el mundo industrial ¿vale? y para eso pues tenemos a José Castellanos que es el director de Smart SmartPM, eh, una empresa del Goibar. Buenos días José, buenas tardes. Buenas tardes Oscar. <ríe> sí. eh, cuéntanos un poco primero qué es Smart SmartPM y por qué habéis abordado este desarrollo de, de esta herramienta de inteligencia en automatización. Bueno, SmartPM es una empresa eh, joven, pero que nace bajo el paraguas de, de un grupo como es el Grupo Guille con mucha experiencia, eh, por un lado, en cuanto a trayectoria histórica, y por otro lado, en cuanto a la tipología de clientes en el sector del mecanizado. ¿no? Entonces, eh, bajo el paraguas de Guille, de Guille Mechanics, pues surge una serie de necesidades y una necesidad de adaptarse al mercado en cuanto a tiempos de respuesta, en cuanto a capacidad, en cuanto a, a margen unitario, que les llevan, bueno, pues a plantearse el cómo hacer las cosas diferentes y de, de ese, bueno, con aquellos barros, estos lodos, que dirían? Eh, pues como es un grupo muy emprendedor, se lanzan, nos lanzamos a montar SmartPIM como empresa con la idea de, bueno, todo ese know-how de procesos, todo ese know-how de automatización que se había implantado en la, en la línea de mecanizado, en la actividad de mecanizado, pues bueno, de alguna forma paquetizarlo y, y llevarlo a, a, bueno, a otras empresas, ¿no? Y, y bueno, pues la verdad es que llevamos cuatro años trabajando a tope en desarrollar algo algo distinto y, y bueno, pues eh, la verdad es que dentro de la colaboración que tenemos con el Copa nosotros es una gozada poder estar aquí porque todo lo que es eh, vincularse con cantera, formación, talento es, es pieza clave, Entonces pues bueno, ese es así en dos trazos eh, nuestro origen Y que... ¿Qué es lo que estáis viendo en, en la industria hoy en día, que, que os haga parecer que vuestra herramienta es absolutamente necesaria para avanzar a, hacia la digitalización? Bueno, la verdad es que si fuera absolutamente necesaria para todo el mundo, pues probablemente estaríamos, bueno, eh, no estaríamos aquí, eh, estaríamos, no sé ya. O sí. Eh, eh, pero, pero bueno, no, la verdad es que sí que luego, luego compartiremos unas traspas, ¿no? Pero antes de bueno, antes de entrar ya en harina. Pero sí que es cierto que vemos que se habla mucho de industria 4.0, de digitalización, eh, y, y se pierde un poco perspectiva. ¿no? O se hacen muchos proyectos en modo isla, se hacen esfuerzos eh, en determinadas tecnologías, pero sí que vemos que, que bueno. Pues hace falta un, una plataforma, como yo suelo decir y en alguna ocasión me ha salido por ahí publicado, es hace falta una, una plataforma que sea como, como el anillo de Saurón, ¿no? un, un anillo, una plataforma para controlarlos a todos, ¿no? que integre tecnologías, que integre eh, soluciones, procesos, porque la verdad es que eso, se nos llena la boca Industria 4.0, 5 o 17.0, pero yo creo que el grueso de las empresas están... En el 1.6, ¿no? Entonces, bueno, eh, hace falta catalizadores, hace falta soluciones que les permitan avanzar y, y absolutamente necesaria también a relativo, ¿no? Porque aquí siempre queremos también hacer énfasis en que el concepto de automatización es un concepto muy potente, no lo hemos inventado nosotros. Pero sí que tiene una necesidad exante eh, que es de tener procesos robustos. No, no podemos, esto decía eh, Bill Gates, no podemos automatizar, meter robots, meter eh, procesos eh, sistematizados y ordenados si antes esos procesos no son robustos, sino vamos a tener un multiplicador de ineficiencia. Entonces, nuestra, ¿nuestra génesis cuál es? Pues el intentar acompañar a las empresas en esa mejora hacia una fabricación más flexible, hacia una fabricación... ...con mayor productividad. Y luego otro tema también que hacemos mucho énfasis desde Smart PM ...es el concepto de, de, de personas, ¿no? Eh, bueno, los que habéis leído sobre Industria 4.0 y 5.0... ...una de las dos variables que diferencian la evolución de una a otra... ...es por un lado la sostenibilidad y por otro lado las personas. ¿no? Entonces el tener una plataforma que contempla a las personas como un activo... ...que se oriente a maximizar la productividad, la ergonomía... ...la satisfacción de esas personas es, es algo que es necesario, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, no voy a seguir porque si no me como los 20 minutos de, de webinar. No, y, y ya que hablas de, de personas, ¿cómo ves que vienen las nuevas generaciones que, que se incorporan al trabajo desde la formación profesional o desde la universidad en este campo de la industria 4.0? ¿Y qué papel, tienen que, qué papel tienen que jugar los centros de formación en esto? Eh, a ver, yo, yo creo que dentro de lo que es esa evolución eh, hacia industria más flexible, yo ya he dejado de hablar industria del futuro, porque si no vamos echando la pelota para adelante y, y nunca se convierte en presente. Pero en toda esa evolución eh, las personas y, y la gente que entra en nuevas organización es clave. ¿no? Nosotros, que vemos? Gente, eh, y cada vez más que tiene un componente digital, un componente nativo en nuevas tecnologías que hasta ahora no había, con una capacidad de adaptación yo creo que mayor. Eh, y, y con la necesidad de, de explorar cosas nuevas, ¿no? eh, Con una inquietud también por hacer cosas de forma diferente y bueno, pues ahí todo lo que es talento, todo lo que es formación todo lo que es intentar abrir mentes es, es clave para que la industria evolucione porque si no nos vamos a encontrar con ese siempre se ha hecho así eh, no hay margen de maniobra y las empresas no, no van a dar pasos ¿no? si no cuentan con una base de conocimientos, con unos equipos con ganas de hacer, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sé, y respondiendo a tu última, a tu último punto, no es, es uno de los retos también de los centros de formación, que, que la gente que salga de esos centros sea consciente de las tecnologías disponibles, sea consciente del impacto, sea consciente, sea consciente de todo lo que se puede hacer para intentar acompañar a las empresas en ese, en ese viaje que no es fácil. Muy bien. ¿Te parece que vamos avanzando un poco con la presentación venga, y venga, luego os vamos a poner un vídeo...? Eh, habíamos pensado igual en hacer alguna, una demo en vivo, pero hemos preferido un vídeo editado eh, por aquello de las faenas del directo. Entonces ya sabemos que está editado, que la máquina funciona y que el mensaje que tenemos que transmitir eh, está bien, bien estructurado y bien acotado. Entonces después de, de la intervención de, de José os pondremos el vídeo y pasaremos luego a la ronda de consultas. A ver, y por otro lado, como dice como dice Óscar, eh, la, la célula vivimos vídeo, pero está físicamente en el Goibar, eh, la hemos tenido paseando hasta por Barcelona, por Cartagena y va a estar por más sitios, pero está, se puede ver, tocar eh, y desde aquí bueno hacer extensiva la invitación a, a todos los que participáis en, este, en esta sesión a que os acerquéis al Goibar. Y de la mano del equipo de Alcov y de Smartpien, pues poder, como decía Santo Tomás, meter el dedo en la llaga y, y ver que efectivamente lo que vamos a contar hoy y lo que se va a ver en el vídeo no, no es, no es cartón-piedra, sino que es algo real ¿vale? Entonces, Si os parece voy a compartir eh, unas traspas Óscar, por favor, igual eh, guíame un poco en los tiempos porque si no eh, podemos, podemos canibalizar toda la, toda la sesión Estoy compartiendo pantalla. Entiendo que podéis ver la pantalla, ¿verdad? Sí. Venga, pues arrancamos. Básicamente, bueno, ¿de dónde venimos? Esta era es un poco lo que, lo que esbozaba antes a, a la pregunta de, de Oscar, entonces tampoco voy a entrar más en harina. Eh, mensaje... Eh, de esta traspar. muy importante el, el arrancar a partir de necesidad real y el arrancar el ser capaces de construir algo desde el punto de vista de la experiencia y conocimiento de los procesos ¿no? luego ya en cada caso será la tipología de pieza los flujos de producción las cadencias, el tag time los que nos van a ir poniendo en el sitio eh, para cada línea para cada célula y nos van a llevar a elegir la tecnología adecuada ¿no? pero bueno, el arrancar de aquí es un punto, un punto muy fuerte ¿no? Orientándola hacia, hacia talento, hacia formación, eh, la realidad es que, y en esta traspa intentamos recogerlo, todo lo que es smart manufacturing, eh, bueno, estamos hablando de 130 billones, billones americanos, o a sea, miles de millones, eh, digamos, europeos, de dólares en 2020, eh, con unos ratios de crecimiento con Inkeger de 8,5 eh, anual, en lo cual, bueno, pues es una pasada. Eh, mensaje al final es, bueno, esto está, ha para quedarse. Y la segunda idea también es que este concepto de Smart Manufacturing es un concepto muy amplio. Es un concepto donde caben tecnologías que van desde 5G a robótica, AMRs, a, MRs, a eh, mundo PLCs, comunicaciones, realidad virtual, realidad... Entonces es, es un cúmulo de cosas muy heterogéneo, pero sí que es cierto que está, está entrando y, y las empresas líderes lo están traccionando con mucha potencia, ¿no? Y en contraposición, bueno, pues, eh, ¿todo esto por qué sucede? no ¿Cuál es nuestra visión de ese contexto de demanda? ¿Cómo entendemos que tienen que, eh, a qué tienen que enfrentarse las empresas hoy en día? Eh, la semana pasada, no, la anterior, eh, tuve oportunidad de, de estar en la, la Hannover Messe eh, y bueno, con diferentes agentes, tanto desde el punto de vista de fabricantes como de proveedores de tecnologías. Y yo creo que uno de los elementos que más se repetía es el concepto de flexibilidad en la fabricación. ¿no? Un concepto donde... La, la demanda cada vez eh, requiere tener lotes, eh, series de producción cada vez más cortas y con un volumen de referencias muy alto. ¿no? ese concepto del just-in-time del on-demand eh, es algo que incluso en sectores donde bueno pues se han hecho series enormes, como puede ser la automoción, está cada vez eh, más en primera línea. ¿no? De hecho, hubo en el ice en, en Boroa... Aquí cerca, en, en Amorivieta, un, un evento donde se invitaron bueno, pues a los responsables de producción de Volkswagen en Pamplona, la gente de, de Hyundai, de, bueno, de diferentes... Repetidas flexibilidad, ¿no? Eso choca un poco de lleno con, con esquemas rígidos, con esquemas donde una automatización incluso ha sido más, oye, pick and place... Y, y con procesos donde la capacidad de maniobra de incorporar nuevas referencias, cambios en layouts, es, es muy muy limitada. ¿no? En paralelo a nivel de demanda, pues bueno, se las, los productos, las, los servicios, las soluciones se van complejizando cada vez más. Y eso implica eh, que el talento que llevan aparejado, que las inversiones asociadas son cada vez de mayor digamos, nivel de requerimiento, eh, porque tienen que ser compatibles con unas tecnologías eh, bueno, más cambiantes, más dinámicas, eh, más heterogéneas eh, y, lo dicho, y en paralelo con unos, unos esfuerzos de inversión muy potentes. ¿no? Entonces, las empresas se van enfrentando a todo esto. Hay empresas que lo ven muy claro y empiezan a adoptar medidas desde el principio y empresas que van a ir adaptando pues, cuando cambie el contexto regulatorio, cuando su eh, OEM, su Tier 1, se lo vaya demandando. ¿no? Pero bueno, la, la foto de tendencia es, es clara. ¿no? Y en contraposición, ¿Cómo vemos la oferta? Eh, la oferta la vemos un poco así, ¿no? Eh, esto es un poco <risa> provocador. Pero eh, es esta industria 1.4, 1.6. A nosotros nos sucede que vamos a ver muchas empresas y nos llama la atención eh, o llegamos luego a la oficina pensando Joder, ¿cómo son capaces de ganar dinero? no? Eh, y la realidad es que, en fin, efectivamente, hay un sector industrial muy potente, un sector industrial rentable, pero con un recorrido de mejora eh, muy, muy importante, ¿no? Y un recorrido de mejora muy orientado pues, bueno, pues a estos cuatro o cinco ejes ¿no? de, de mejorar la productividad, flexibilidad, infrautilización de activos. Nos encontramos con empresas que les entra pedido, les entra carga o están valorando si coger carga y, y la solución es, eh, no pasa nada, compramos más máquinas. Compramos más máquinas e incluso les preguntas, bueno, pero ¿qué nivel de uso estás sacando a tus equipos hoy en día? No no no, no lo sé, ¿cuántas horas trabajan? No lo sé, eh, pero me hace falta una máquina más, ¿no? El tema del talento yo creo que bueno, lo conocéis vosotros eh, mejor que yo, eh, nos toca sufrirlo y ese es el es elemento común en todas las, las reuniones con empresas. El tema de calidad eh, es, es un poco bipolar, eh, calidad, medición casi unitaria en cada vez más sectores, pero por otro lado un estrés en cuanto a los tiempos de ciclo y una necesidad de, de minimizar el impacto en el lead time por pieza de, de todo lo que es calidad e inspección. Y luego un poco el punto de partida, visibilidad de procesos. La realidad es que eh, preguntamos a las empresas y el conocimiento que tienen de lo que sucede en el taller, bueno, pues eh, en muchos casos es, es muy muy reducido, ¿no? Y ya casi con esta traspa voy a terminar, Óscar, porque así damos paso al vídeo, que si no voy a canibalizar el tiempo. Eh, antes esta traspa la titulaba eh, la fábrica del futuro, eh, ahora he cambiado y hemos, bueno, hemos puesto eh, la fábrica con futuro, ¿no? Eh, que pivota sobre tres elementos, sistemas conectados, flexibles y autónomos. Este traspa, este gráfico, igual alguno de vosotros ya me habéis visto presentarlo en alguna ocasión, nos gusta mucho porque recoge eh, todo lo que son los elementos, tanto de hardware, pues aparecen las, desde procesos de aditivo, eh, robots, eh, obviamente personas, eh, líneas de fabricación, bueno, todo lo que son centros mecanizados, cadena de suministro, aparte también toda la parte digital, que es lo que está en ese color azul, y al final, la gente de Price, Waterhouse Cooper y Frank Hofer, lo que pone encima de la mesa es, bueno, ¿cómo vemos que tiene que ser esa fábrica? Eh, tiene que estar integrada, tiene que tener todos los activos conectados, tiene que tener una gestión informacional muy potente y en tiempo real. ¿Y todo eso para qué? Que es lo que aparece en la parte de abajo, ¿no? Pues el concepto de sostenibilidad clave, pero flexibilidad. Y un último concepto que para nosotros es clave es esa idea de, de autonomía, ¿no? De procesos que mejoran de forma autónoma. Esto no va a tener una línea o una fábrica una planta con todos los activos digitalizados, conectados y que si pasa cualquier cosa me genera una alarma, una baliza se pone rojo, se envía un mensaje, me es igual por WhatsApp que por Telegram. No, esto va de que contemos con ese Central Command Center que pinta la gente de Price y Fraunhofer, ese DJ, que tome decisiones de forma autónoma, que sepa derivar flujos, que sepa parar una máquina, que sepa cuando hay un problema de inspección cómo hacer compensación en cuanto a herramientas, para que todo fluya sin tener que parar cada dos por tres. ¿no? Entonces, esto es la visión de, de fábricas del futuro. Y ya para dar paso al vídeo un poco, nosotros, y esta es una, una foto de, de la célula, de la Compact, eh, ¿por qué estamos haciendo todo este esfuerzo a nivel educacional? ¿Por qué creemos que es importante que, que las empresas eh, cuenten con talento preparado? ¿no? Eh, en primer lugar, porque tenemos claro que las personas son son, han sido y serán la pieza fundamental en este, en este puzzle y necesitamos personas que estén preparadas para coexistir con un ecosistema donde va a ser más importante diferenciarse, donde estar a pie de máquina y ser el súper experto en un control en una operación, en un tipo de X eh, va a perder cada vez más valor porque va a hacer falta personas eh, talento que tenga visión de conjunto, visión de proceso, entender cuando pasa algo por qué pasa y cómo se correlacionan eh, tareas y subtareas. Tenemos que contar con personas que sean capaces de aportar valor, De donde hay una serie de contingencias en las que el sistema no llegue a resolver de forma autónoma, sean capaces de entrar, de diagnosticar, de aportar. Eh, necesitamos personas que estén cómodos en un entorno donde el software es para cada vez más relevante. ¿no? Eh, y esto es una tendencia macro eh, en industria clave. ¿no? Eh, la importancia... Que va cogiendo cada vez más el software, no ya a nivel de RPMs, visualización, todo lo que es la parte de software de producción, CAD, CAM, PLM, sino eh, en su conjunto en el software como, como concepto, ¿no? que no les dé vértigo entrar, eh, ser capaces de navegar, ser capaces de configurar la solución, porque esto es, nos pasa como en el coche, ahora coges el Tesla y tienes la posibilidad hasta de configurar el ruido que va a hacer de tubo de escape, eh, desde un software, ¿no? Cosa que en un sector como el de la automoción pues parecía más complejo. Tenemos que contar con personas preparadas no solo para software sino para multitecnología, no vamos a tener un experto exclusivo de electrónica, de neumática, eh, probablemente necesitemos perfiles que sean más polivalentes, que sepan manejarse y entender eh, campos como, bueno, pues electrónica, neumática, eh, metalmecánica, robótica, logística, ¿no? Eh, y necesitamos formar, necesitamos desde las empresas, eh, perfiles que sean abiertos a nuevas tecnologías y con espíritu crítico. ¿no? Que, que sean capaces de, de plantear alternativas, de buscar y apoyarse en nuevas tecnologías para evitar ese... ese siempre lo hemos hecho así. ¿no? Entonces, con todo, esto en mente, con todo esto en mente, al final lo que, nos, lo que hemos hecho en Smart SmartPM es, eh, es dar forma a, a una solución en la que hemos intentado volcar nuestra visión de esa fábrica con futuro... Eh, donde integramos diferentes tecnologías, pues estamos hablando de, de una, bueno, en este caso un fresado con una fresada de tres ejes, un presetín eh, con, con inspección, toda la parte de robotización en cuanto al handling, operación manual en determinadas tareas, eh, podemos incorporar marcado, gestión de almacén, logística. ¿no? Entonces, hemos condensado, hemos hecho, me gustó mucho en su día cuando eh, promocionaron el primer polo, que era un, un golf un poco en condensado. Pues lo que hemos hecho es eh, una fábrica con ese concepto de flexibilidad, de sostenibilidad, de autonomía, eh, volcarla en una célula muy compacta, de ahí el nombre que le hemos dado, y donde integramos toda esta amalgama de tecnologías, y sobre todo muy importante, es un planteamiento una solución muy abierta a poder integrar nuevas tecnologías, ya que los estudiantes, los profesores, sean capaces de interactuar con ella e incorporar nuevos elementos. Oscar, con Pasamos esto ya... Vamos a compartir el vídeo. Si hay algún problemita de, de ancho de banda, eh, nos vais informando por el chat porque antes lo hemos tenido. Eh, espero que, hasta, que en este momento la cosa vaya mejor. Vamos a ver. Os voy a presentar la célula CPMC-003, una célula compacta, diseñada e integrada en su totalidad por Smart SmartPM y pensada especialmente para centros educativos. De todas las maneras, se puede aplicar la misma filosofía a células industriales de gran tamaño, donde hay un número mayor de activos y donde la complejidad es muchísimo mayor. Aquí se pueden simular también procesos reales de fabricación. La célula está compuesta por lo siguiente. Tiene un almacén con cuatro baldas simuladas, cuatro posiciones cada una de ellas, y está dividida con una balda de entrada de material, una de salida de piezas buenas, una de salida de piezas malas y una balda buffer que utilizamos para operaciones intermedias. Luego tiene una sonda de medición por coordenadas que es capaz de realizar dos tipos de operaciones, tanto el presetting como inspección. Y luego está el centro de mecanizado, que está compuesto por una fresadora. El robot es el que automatiza todos los movimientos y se encarga de realizar pues, los movimientos de un activo a otro. Todo ello está coordinado y gobernado por la plataforma diseñada y desarrollada por SmartPM, que se denomina Manufacturing Intelligence Core, le llamamos MIC, y permite gestionar eh, las células de manera autónoma con inspección integrada. Eh, lo que realmente hace el MIC es integrar y centralizar eh, toda la información de diferentes sistemas, tanto de la planta, de la planta IT, lo que es eh, sistemas ERP, PLMM, como de la planta de taller. Captura datos, los registra, los procesa los analiza y a partir de ahí la idea es detectar patrones que visualicen determinados comportamientos que actuando posteriormente sobre alguno de los elementos o en la totalidad de la célula de, de alguna manera se pueda optimizar el proceso, eh, mejorar la productividad y maximizar los beneficios. El proceso que tenemos en esta célula lo que realiza es eh, saca las, la pieza de la, de la balda de, en, de entrada a la producción, la lleva a la sonda a realizar las, la operación de presetting. Y una vez realizada la medición de presetting, tanto las mediciones de presetting como el programa de mecanizado, la plataforma es capaz de enviarla a la fresadora en tiempo real para que, realizar el mecanizado. Una vez realizado el mecanizado, vuelve a la sonda de medición para realizar una inspección y en función del resultado, el robot dejará la pieza bien en la balda buena o bien en la balda mala. Tiene la, la capacidad de mantener eh, los activos el menor tiempo posible parado, de forma que mientras está realizando el mecanizado o el presado de una pieza, puede realizar, puede adelantar los presettings de otras piezas, y dejarlas en la balda temporal preparados para su siguiente operación. Toda la célula nada y tiene una iluminación con diferentes colores que se activan cuando las operaciones dentro de la célula son diferentes, van cambiando. Muy bien, pues esto era un poco lo que os queríamos contar y enseñar así en, en poco tiempo. Eh, yo, sí. yo, si me permites, Óscar, un par de, de notas eh, sí. sobre lo que hemos visto en el vídeo, claro. ¿no? eh, que no habíamos dicho en la presentación, pero ese concepto de DJ, ese concepto de, de plataforma, eh, que es la que orquesta, la que marca el ritmo, la que va gestionando el conjunto de activos, es el, es el mic. Eh, en la célula tampoco, bueno, no comentaba Juncal en el vídeo, mi compañera, pero sí que es cierto que es capaz de manejar diferentes referencias. Eh, en ese caso había hasta cuatro referencias diferentes, porque en la, eh, en la estantería, en la balda de entrada, eh, había cuatro referencias. Puede gestionar incluso con diferentes tipos de, de utillajes. Y, y un poco el mensaje final de, de esa baliza, de esa iluminación, es un poco la idea, una de las ideas fuerza. ¿no? Eh, al final, el, el MIC, como tal, está convirtiendo diferentes activos o activos que normalmente funcionan de forma desacoplada o en modo isla en un único sistema como si fuera un centro mecanizado, un cinco ejes, un tres ejes, con su baliza, al final conseguimos que todos esos activos funcionen como un único sistema gestionando diferentes herramientas, diferentes eh, utillajes, diferentes tipos de referencias con sus programas y todo orquestado por el mic. Entonces, bueno, tiene esa capacidad luego de incorporar elementos de software nuevos, eh, incorporar elementos de neumática, elementos de electrónica, de utillajes, etcétera, nuevos sin ningún problema. Muy bien. Eh, ¿Alguien que quiera participar eh, con micro o a través del chat eh, alguna consulta? No. Eh, yo te voy a hacer una así un poco básica, José. Eh, ¿Se puede customizar eh, la célula? ¿Podemos incorporar robots de cualquier marca? Eh, Sí, nosotros al final en, en parte del vídeo se veía, por un lado está la célula, eh, la compact, por otro lado el, el render de lo que tengo aquí también es la célula grande que tenemos también en nuestras instalaciones eh, y al final lo que contamos es con la capacidad con conectores para poder hablarnos con controles eh, numéricos distintos, con diferentes controles de robots, con diferentes soluciones de inspección, podemos meter marcado, podemos meter visión artificial, podemos... Eh, customizar también con diferentes capacidades en cuanto a, bueno, pues en lugar de, de torno, puedo tener torno fresa, podemos tener eh, con ATC embebido, podemos gestionar y de hecho también contamos con ello, con eh, la capa de gemelo digital o de realidad virtual de, de la célula de forma que desde el mic se define el funcionamiento de la célula, los activos, los flujos y existe la opción de lanzar y ejecutar bien en modo realidad virtual con las gafas y se ve todo el flujo. Eh, con lo cual, bueno, pues tenemos un componente de formación, eh, digamos, más ágil, con menor esfuerzo, con una capacidad de hacer un commissioning, un, un onboarding más ágil. Y por otro lado, o desde el MIC podemos decidir lanzarlo en real. ¿no? Entonces, eh, posibilidades de customización hay muchas porque esa idea de la flexibilidad es, es clave para nosotros y el MIC está preparado para trabajar con diferentes máquinas, soluciones de handling. Eh, tenemos. Un proyecto muy bonito eh, en, en IMH, de hecho, y donde en lugar de manejar un, un robot antropomórfico en bancada, eh, está acoplado a una plataforma móvil, eh, donde en lugar de trabajar con este centro mecanizado y un control eh, FANUC, estamos trabajando con, con un control Fagor. Es decir, las posibilidades que da el sistema son, son muy potentes. Muy bien. ¿Alguna otra consulta por ahí? Hago yo una pregunta que me la respondo yo mismo, que es, eh, ¿dónde se puede ver eh, o qué hay que hacer para ver la máquina en vivo y en directo? Pues eh, muy sencillo. Aquí os voy a dar las coordenadas de José y las mías propias y podéis eh, contactar con cualquiera de, de los dos. Vamos a ver. Ahí está. Vale, Por tenemos, parte... un, tenemos sí, una ¿sí? máquina en el Goibar eh, y estamos dispuestos a atenderos en cualquier momento si queréis venir a, a visitarla y a verla en funcionamiento en directo. Eh, os puedo asegurar que sobre todo la parte de mí que igual en el vídeo no queda tan, eh, tan bien representada porque en los vídeos siempre el hardware, los movimientos y las máquinas eh, dan mejor foto, pero el tema de software es, es eh, bien interesante. Sí, luego también otro, otro punto con respecto al software, que yo creo que tiene mucho recorrido, es que frente a soluciones de automatización, que como vuelvo a decir, es, tienen más años que la pana, eh, basadas en una arquitectura con PLC, con SCADA, el, la arquitectura sobre la que hemos montado nosotros el MIC, es una arquitectura distinta, está corriendo sobre Linux con eh, un montaje en torno a microservicios que da mucho recorrido a incorporar eh, soluciones de terceros que también estén paquetizadas eh, o dockerizadas. Y, y la realidad también es que, bueno, volviendo de, de tanto de Advanced eh, eh, Manufacturing en Barcelona como de la Hannover Messe, la tendencia a nivel tecnológico en cuanto a componentes de software, en cuanto a control, en cuanto a bibliotecas de servicios abiertas, eh, va mucho más por ahí. ¿no? Y el otro día también estuvimos con una empresa que nos daba su visión de, de uno de los impactos de la pandemia más potentes. Y es que eh, frente a empresas que históricamente siempre han hecho una apuesta. Yo soy de NX, yo soy de Beko, yo soy de Mesigual. Eh, todo lo que ha sido problemas de cadena de suministro les ha hecho cambiar el, el chip hacia soluciones que vayan más a entornos abiertos, a soluciones que sean compatibles con productos de diferentes casas. ¿no? Entonces, ese es también uno de los elementos clave en nuestra arquitectura y lo que da mucho juego en el entorno formativo. ¿no? Esto no es una solución caja negra y ya está. Podemos customizar desde el equipo de SmartPM y Alecop, pero también eh, desde el punto de vista de, de proyectos que se pueden hacer en el centro educativo, tiene mucho recorrido para ir incorporando nuevas funcionalidades. Muy bien, José. Eh, os hemos puesto ahí en el en el chat un link que va a una pequeñita encuesta muy sencilla de, de responder de cuatro preguntitas que os agradeceremos si nos echáis un cable eh, rellenándola, ¿vale? Son eh, ni 30 segundos, os va a costar hacerlo. Y así tenemos un poco de feedback de sobre el interés que ha generado la presentación y de cómo mejorarla para la próxima. Pues eh, Si no hay más preguntas, uh -huh. agradeceros a todos la participación. José, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y a todos por, por el interés y, y, como decía Óscar, a vuestra disposición. El enlace de la encuesta que me pregunta aquí eh, un compañero está justo de, en, encima en el chat. Justo encima de la pregunta de Francisco, que es el que ha hecho la, la consulta por el chat, está el enlace. Lo volvemos a poner. Muy bien, pues buenas tardes. Gracias. Un saludo a todos. Saludos.